Bueno, ¿cómo están? Un saludo a todos. Hoy día vamos a empezar nuestro conversatorio para celebrar el Día Mundial de las Redes Sociales, algo tan importante para todos hoy en día. Tenemos invitados especiales con los cuales vamos a conversar y aquí van a empezar a ingresar a nuestra sala. Hola, Ando, ¿cómo estás? Hola, Mica, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo. Sí, igualmente, yo feliz tú? de poder de poder contigo, tener además. este espacio para poder hablar, así que, bueno, aprovechando, ¿no?, el espacio de Radio Misalis, <ríe> donde podemos conversar tanto sobre este tema. Eh, tenemos también la presencia de Ramiro Parias desde Colombia. ¿Cómo estás, Ramiro? Buen día. Micaela, muy buenos días, Antonella, muy buenos días, y feliz Día Mundial de las Redes Sociales para ustedes, para toda la audiencia, y para todos los que vivimos en el día a día en las redes sociales, trabajando interactuando, generando contenido, compartiendo y hasta stalkeando. Sean todos excitados. <risas> Cierto, <risas> totalmente. Qué linda manera de conmemorar además este día. Realmente, lindo poder compartir, creo que es, eh, si leen, si leen, si leen el, ¿cómo se llama? El banner que tenemos aquí abajo, creo que es algo importante para todos. Así es. Llegan a leer. Sí, se lee perfecto. Creo que es algo que es eh, que es la, la forma en la que yo yo veo todo lo que está sucediendo. No sé ustedes, pero la parte digamos positiva, algo algo positivo tenemos que encontrarle a toda la situación, que es una una oportunidad, ¿no? Para para todos. Pues sí, tenemos en cuenta que según los datos estadísticos más actualizados, Latinoamérica. Solamente en el primer semestre del año pasado, del 2020, debido al tema de la pandemia, logró avanzar tecnológicamente lo que se iba a demorar cinco años. Podemos tener en cuenta que a pesar del dolor, la desgracia y el infortunio que muchos de nuestras familias hemos vivido, tecnológicamente hablando, hemos progresado porque recibimos un empujón obligatorio que desde las empresas Hizo caer en cuenta que sí era necesario estar en digital. Nos tuvieron que encerrar durante un año, amarrarnos a nuestras sillas, a nuestras casas, para que lo que llevamos hablando tantos años, ¿no, Micaela? ¿No, Antonella? casi sí. 20 años diciendo hay que estar en la web, hay que estar en redes, tienes que montar tu tienda, activa el shopping de Instagram, muévete, muévete, muévete, recibimos un empujón muy grande y eso hay que saber aprovecharlo, montarnos en la cresta de la ola y seguir aportándole a este mundo que tanto lo necesita. Sí, Ramiro, la verdad que sí, más que un, yo creo que por lo menos a Bolivia, más que un pequeño empujón, solo un empujón hacia un petardo, pero a, a reventar, ¿no? Para que, o sea, un golpe contra la pared prácticamente. Eso es la forma en la que yo lo vi. Justo hablábamos de eso con Micaela la semana pasada, en, respecto a cómo para Bolivia ha sido tan impactante este cambio para poder avanzar un poco más en el mundo de la digitalidad. Entonces, hay una oportunidad. Totalmente, es una oportunidad porque nos ha obligado a, a ser digitales, o sea, a ser más digitales en todo caso, ¿no? Y a profesionalizarnos tal vez un poquito en, en nuestras áreas de, de trabajo, en, en el mercado, etcétera, ¿no? Sí, es, es importante que se entienda la manera como, eso que tanto hemos anhelado políticamente, ¿cierto? A nivel gubernamental, tal vez desde hace ya 500 años, ¿cierto? Desde los libertadores de Latinoamérica, don Bernardo Higgins por un lado, don Simón Bolívar por el otro lado y tantos que participaron en esto que querían tener unos Estados Unidos latinoamericanos y no se ha podido lograr, al contrario, nos hemos venido fragmentando cómo a nivel digital hemos podido sacarle provecho a estas herramientas. Y hoy es un ejemplo, ustedes en, en Bolivia llaman a decir en qué ciudad están porque hoy no sé en qué ciudad están, y yo aquí desde Bogotá, Colombia, la esquina más fría del Caribe, más ardiente, perfectamente conectados, comunicándonos con una gran comunidad que ya nos están escribiendo a través de los diferentes canales de las redes sociales, interactuando con nosotros. Es para que le saquemos provecho a las redes sociales porque recuerdo muy al principio, hasta hoy hablando año 2015, cuando eran otras las redes sociales que reinaban, perdón, 2005, 2006, 2007, cuando empieza a entrar Facebook, y empezaban a decir que las redes sociales eran malas, que nos hacían daño, que eran herramientas que impedían la evolución del ser humano. Y las herramientas son solo eso. Si tú coges un cable de corriente eléctrica, y se lo conectas a un poste para que salga energía eléctrica, vas a iluminar todo un pueblo. Pero si se lo metes a una piscina, a una alberca con agua, pues vas a electrocutar a todas las personas que están ahí. El cable de corriente eléctrica no es el malo, es lo que tú hagas con esa corriente eléctrica. Entonces, está en nuestras manos enfocar lo que hagamos para construir una Latinoamérica unida, pujante, emprendedora, que nos pueda sacar adelante. En toda Latinoamérica, más del 80% de las empresas son pymes. Son empresas que no tienen para salir en televisión, para salir en radio o para pagar prensa o revistas, pero que a través de las redes sociales pueden llegar a una gran comunidad que necesita sus productos, que necesita sus servicios. Así que nosotros estamos aportando nuestro, no que nuestro granito arena, nuestro bit digital para hacer que la comunidad de empresarios en Latinoamérica crezca. ¿Y en dónde están en Bolivia? Que lo me han dicho todas estas. Bueno, tú ya sabes dónde estoy. Eh, en La Paz. ¿En Mica, La Paz? Y Mica, ¿dónde estás? Como viajas tanto, no sé en dónde estás hoy. Yo no, hace mucho que no viajo, Cochabamba. ¿En serio? ¿Estás en Cochabamba? Claro. Okay. Ni a la esquina. ¿Cómo sienten ustedes el aprovechamiento de las redes sociales, del empresario? Y ahora me dicen del usuario, pero primero del empresario en Bolivia y su región, los países que tienen cerca. Acá ha sido impresionante. Realmente eh, creo que una de las cosas más, eh, que más me ha, me ha alegrado es ver cómo eh, esta situación de la digitalidad, lo que decía hace un momento, ¿no? Toda crisis es una oportunidad. Y cómo esto ha permitido que eh, muchas empresas que eran tan reacias en nuestro medio, ¿no? Abrirse a los espacios de la digitalidad, la circunstancia ha obligado. Y lo más bonito que creo que, que hay que rescatar de todo esto, como pequeñas empresas, no emprendimientos pequeñitos incluso, ¿cómo han empezado a crecer en este último año y medio gracias a, la, a las redes sociales y a la digitalidad? Entonces, eh, en lo que se refiere a, a, lo, a lo que yo, lo mucho poco que yo he visto, ha sido impresionante. Entonces, el poder seguir aportando, seguir sumando desde nuestra experiencia, porque además lo más rico de todo es que que Colombia, Bolivia y los que nos estén viendo dentro de la región somos tan similares en cultura, en, en, en mentalidad, en ideas, y poder compartir las experiencias de los diferentes países. Y vas viendo y vas revisando estadísticas y hemos tenido un crecimiento interesante en este último año y medio. Yo Muy creo bien. que han querido dar una patada voladora sin tener a veces eh, el conocimiento, ¿no? O sea, sin estar tan involucrados. Han querido ingresar como locos y conseguir ya resultados o ventas, algo que es tan difícil en el mundo digital. Hay algo que quisiera enfatizar antes de continuar, porque yo quisiera conocer la opinión de ustedes respecto a lo que es social media y redes sociales, que tal vez muchos no, no, no tenemos ¿no? Esa, esa idea de, de lo que significan cada uno de estos dos conceptos, digamos, lo que es redes sociales y social media. ¿Cómo lo definirías tú? ¿A dónde le apuntas cuando, cuando, lo, cuando lo diferencias? Por eso yo quiero que me digan. Yo tengo, yo tengo, yo tengo mi, mi, mi pensamiento y mi criterio al respecto, pero vale. quisiera yo escucharlo tengo, primero. Sí, yo tengo mi opinión. Hoy estamos celebrando 11 años ya, Micaela. 11 años desde que Peter Casmore, Cashmore, sí, su apellido, con su medio de comunicación Mashable, que hablaba tanto en las redes sociales y era tan importante, dijo, esto hay que celebrarlo a nivel mundial. Ya son más de 200 países que hoy se unen a la celebración del Día de las Redes Sociales. Curiosamente, también es el Día Internacional de los Asteroides. Cada vez que un asteroide toca el planeta, que todo el tiempo están llegando al planeta, nos está fecundando nos está trayendo energía del espacio exterior. Estos asteroides han recorrido otros planetas, han pasado por otras estrellas y nos está trayendo semillas que están fecundando y que están produciendo y haciendo que nuestro, paraí que nuestro planeta florezca y que nuestro planeta también esté en una evolución permanente. Y yo empiezo a hacer un paralelo entre los dos y siento que lo que hacemos a través de las redes sociales también es fecundar un poco la mente de los usuarios que están viendo contenido, que se están reuniendo con sus amigos y familiares y que están permitiendo conocer otros aspectos, que es lo que realmente hace la publicidad y el mercadeo, mostrar otros aspectos de productos y marcas que no conocíamos. Entonces, ahí es cuando yo siento que hay una gran división entre redes sociales y social media. Porque para mí, el primer social media que existe es la página web. Y todos los canales que tú tocas en un ecosistema digital tienen que ser sociales hoy en día. Ya tú no puedes decir que tu campaña de correo electrónico que enviaste a tu base de contactos no es una herramienta social, porque la persona le da clic, lo mira le responde y lo comparte así que sí es de interacción social y tu página web por supuesto no es solo un blog es que en la página web tienes de pronto un botón de chat o un botón de whatsapp o de pronto tienes un formulario de contacto o un formulario de suscripción o tienes una sección de comentarios puedes llenar, llenar tu sitio web de los famosos cta call to action llamados a la acción para generar por parte del usuario que te está visitando una interacción que lo permita convertir en un prospecto y posteriormente en un cliente. Mientras que la red social nativa, estoy hablando de Facebook, estoy hablando de LinkedIn, estoy hablando de Instagram, entre las principales, por no mencionar Pinterest, que sé que les encanta mucho a ustedes. Estas son redes sociales nativas donde el usuario entra, según lo dicen las políticas, única y exclusivamente a hablar con sus amigos y familiares. Lo que pasa es que los inquietos del mundo del mercado y la publicidad empezamos a usar estas herramientas para que las empresas pudieran promover sus servicios y por eso hoy contamos con las páginas de Facebook, los canales comerciales de Instagram, en las páginas de LinkedIn y, y hasta las campañas de publicidad de Pinterest. Entonces, hablo de redes sociales nativas porque pues ya YouTube no es una red social, es una plataforma de compartir videos con interacciones sociales y WhatsApp la herramienta de mensajería instantánea más reconocida en el mundo, más de 180 países están utilizando WhatsApp y WhatsApp Business, que es una plataforma de mensajería instantánea, pero que tiene interacciones sociales. Entonces, ahí se paró, no sé si ustedes. Sí, ando a ver qué tal. Yo, yo voy por otro lado, pero vamos. Y sí, aquellos <risa> detalles del internet que te saquen los momentos menos previstos, además. Sí, así es. <risa> no, yo coincido con Ramiro y es algo que... Eh, en algún momento también lo, lo, lo, lo comenté en, en alguna publicación, ¿no? Tenemos que además aprender a diferenciar lo que son las redes sociales, como bien dice Ramiro, las redes sociales nativas, que son estas que han dado este paso al mundo de la, de la digitalidad para las empresas, y la, lo, que se, lo que viene a ser la mensajería instantánea, los recursos de mensajería instantánea, que ahora están totalmente integrados. Entonces, eh, yo creo que la... la la mayor ventaja que estamos enfrentando en este momento es que ahora podemos integrar herramientas y recursos en un mismo espacio. Y eso permite que no tengamos que estar saltando de un lado a otro, sino que tengamos nuestras redes sociales integradas, que tengamos nuestros recursos de mensajería instantánea integrados, ¿no? incluso cruzados, y que... Eh, logra una mejor y una mayor interacción con nuestros usuarios digitales, con nuestros consumidores, con nuestro público objetivo. Y eso, 20 años, 15 años atrás, era prácticamente inimaginable. O sea, era algo que... que que hasta parecía utópico o salido de ciencia ficción de una película de Hollywood. En cambio ahora es una realidad poder integrar todos los recursos que nos brinda la digitalidad y que nos permite tener una, un mejor alcance, una mayor llegada, una mejor integración y un mejor relacionamiento con nuestros públicos y con nuestra audiencia objetivo. Ahora yo voy a bueno no contradecir lo que ustedes dicen para nada pero sí contradecir en temas de conceptualización que, que hay entre social media y redes sociales, porque particularmente, y bueno, creo que dentro de eso Ramiro también ha hablado, aunque no lo ha dicho directo, es que social media eh, no es lo mismo que las redes sociales. ¿Por qué? Porque social media son esos medios donde podemos generar redes sociales, que es muy diferente y es, es como, se si ha venido dando ese concepto, tal vez se equivocó porque social media es un término en inglés, y si lo traducimos, son medios sociales. Y redes sociales es social network, o sea, nada que ver una cosa con la otra en terminología, ¿no es cierto? Lógicamente ya es muy difícil que le cambiemos la mentalidad a la gente porque todos sabemos y entendemos como redes sociales a Facebook, LinkedIn, etcétera, donde se realizan estas conexiones. Y que, bueno, particularmente son es eso, ¿no? Y hay que entender de qué social media viene a ser esas plataformas, justamente Facebook, LinkedIn, Twitter, etcétera. y como Bien decías, Ramiro, deberíamos tomar en cuenta y entender de que cualquier otro medio también puede volverse social. Puede volverse social, pero no necesariamente vamos a generar esas redes sociales. Porque dentro de un sitio web no vamos a generar esas redes sociales. O sea, no, no hay esta opción. En WhatsApp tampoco, ¿no es cierto? al menos que tengamos un grupo que es diferente donde podemos generar las redes en sí. Ese es mi criterio, esa es mi idea. Porque pero, dentro de un sitio web te pueden dejar un comentario, pero tú no estás interactuando directamente o haciendo conexiones con otras personas. En cambio, en Facebook, en LinkedIn, en, en Instagram, en Twitter, si sí logras hacer esas conexiones y crear esas redes. Eso es lo que, lo que, yo, lo que yo creo. Porque los de otros medios no pueden ser sociales por el hecho de que las personas pueden interactuar con el sitio en sí, con la marca, pero no pueden generar las, las, redes, las redes que conocemos, digamos. ¿no? Bueno, mira que, <risa> que um, We Are Social Data Reportal Sí, sí. Hood, me... hootsuite. Ahí estás viendo a Oli allá atrás, ¿sí lo ves? Ahí está encaramadito Ouli. ya, así ahora lo veo. <risa> de Yo te el mismo, te cuento. <risa> no sé, <risa> porque eres embajadora de hootsuite. Estas empresas que dirigen y nos marcan el camino hablan de plataformas sociales y plataformas de interacción social. Ya incluyen a las chinas, obviamente, porque justamente van al punto. no. Estoy muy de acuerdo contigo en el que una cosa es que yo me relaciono entre personas y otra cosa es que me relaciono con la empresa. Porque si yo voy a un blog en una página web, yo puedo ver comentarios de otras personas, pero muy pocas tienen la oportunidad que yo a ese que escribió le pueda hacer una réplica. Directamente solo se lo puedo hacer a la empresa que es la autora de esa comunicación. Cuando hago la publicación en la red social, la empresa hace la publicación, yo como usuario puedo contrapuntear, discutir y hablar y conversar con ese usuario que le está escribiendo. Además de todas las herramientas de interacción entre seres humanos. Y se mezcla el business to business, y se mezcla el persona a persona, y se mezcla el business to consumer. Y empezamos a entender que al final, después de todo, al otro lado de la pantalla hay un ser humano. Porque el que publica en la empresa no es una máquina, no es un robot. Es un ser humano que diseñó, pensó, tiene un objetivo e hizo la publicación. Y el otro ser humano es el que le da like, comenta, interactúa, comparte y decide si está de acuerdo o no para llegar a convertirse en un influenciador de esa marca. Entonces, esto es entre seres humanos esto no es de tecnología esto es de entender que los seres humanos que toda la vida hemos tenido redes sociales porque teníamos el grupo de ciclismo hace 30 años y teníamos el grupo de danza hace dos años y hoy en día usamos las redes sociales para comunicarnos para contactarnos, para avanzar y para compartir. Y tenemos grupo en Telegram y tenemos grupo en WhatsApp y tenemos un grupo en Facebook y nos escribimos por todos los canales pero el, el, el ser humano es social siempre hemos hecho redes sociales es, y naturaleza, es, es, claro, es nuestra pero, naturaleza y la primera red social platea. Es la familia, Micaela. La segunda sí, red sí, social ya. son los amigos de tu colegio, de tu comunidad. La tercera red social son los compañeros de trabajo. Vas creciendo y haciendo grupúsculos de redes sociales. Pero esta la, pero lo que, ah, perfecto, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora todos estos medios digitales que tenemos nos ayudan a generar redes sociales mucho más eh, grandes y poderosas. Y... Pues globalizarnos, ¿no? Algo que obviamente de forma física era mucho más difícil en su entonces. Teníamos que ir de repente a un evento, a un evento presencial para poder generar estas redes. Ahora no necesitamos hacer esto para poder generar estas redes. Creo que ese es el plus que nos otorga las, eh, la, la digitalidad, digamos, ¿no? Pero vámonos a lo básico, a lo básico, que ni siquiera fuera el poder ya, o sea, que nos brinda estas facilidades de asistir a eventos, o incluso a conciertos, y un montón de cosas, y en el tiempo de pandemia hemos visto cuántas cosas hemos podido sí. hacer, pero vámonos a lo básico, nos ha permitido romper fronteras o sea, eliminarlas prácticamente. Entonces, poder estar en contacto con personas, con amigos, con conocidos, con expertos en todas partes del mundo y realmente, como yo digo, a un clic de distancia, porque esa es la distancia que existe hoy. Lo que tardas en escribir un mensaje, lo que tardas en comentar un, un post, lo que tardas en, eh, eh, en generar la interacción y darle el clic. Entonces, yo creo que ese es el aspecto más lindo que tiene las redes sociales, que hemos conocido bien. con Ramiro nos conocemos por las redes sociales, con Ramiro es por redes, ¿no? Y pues nuestro primer contacto con Micaela sí. también ha sido por redes sociales, entonces... Eso es algo invaluable que nos ha permitido abrirnos las puertas al mundo y que las fronteras no, no son más que un accidente geográfico hoy por hoy. ¿no? Es, un, es parte de las rayitas del mapa, pero el mundo, el mundo está ya integrado y eso es que, para mí lo más lindo que nos ha brindado las redes sociales. Como decía Ramiro, no es el recurso sino cómo lo utilizas. Pueden ser tan peligrosas en tanto y en cuanto las utilizas mal, o pueden ser tan productivas y provechosas en tanto y en cuanto las utilizas en ese sentido, entonces yo partiría de lo básico, haber integrado a la humanidad Además mira la velocidad, tú te caíste y a los 10 segundos ya te habías vuelto a conectar, a menos que te quedes sin corriente eléctrica o un daño grande. Pero es normal este tipo de problemas que se presentan hoy en día. En mi trabajo como consultor con clientes, que estamos haciéndolo 100% virtual para cuidarnos y protegernos. Pasa todo el tiempo que... La, el famoso, usted me escucha, me está escuchando, yo los veo, los estoy leyendo, pero no los oigo, alguien me escucha. Y los primeros 10, 15 minutos siempre son de esa interacción que ya se vuelve cómica. Pero antes era solo en Skype, ahora es en todas las plataformas que tenemos que también se vuelven de interacción social. Este es StreamYard que nos permite conectarnos, un Google Meet, ¿por qué no? Un Teams de, de Microsoft y todas las herramientas que día a día nos permiten conectarnos. Nuevamente, Antonella, de acuerdo contigo, conexión entre seres humanos es lo que permite que le saquemos provecho a las redes sociales. Y yo quisiera saber si ustedes consideran que las redes sociales a nivel social, político, económico, le están aportando a Latinoamérica o no. ¡Uf! <risa> ¡Ramiro, durísimo! Colocamos eh. para el próximo año. <risa> No, es que eh, si yo, la verdad que es esta cuestionante me la he hecho tantas veces porque eh, el tema es que, claro, como todo, al ser tan abierto, todo el mundo tiene derecho a generar contenido, a opinar. Se cree a, con el derecho, pienso yo, más que tener el derecho. Se cree con el derecho. Ok. Creo que aplica <risa> muy bien eso que tú dices, Mica. No, y de pronto todos han vuelto todólogos, se han vuelto politólogos, se han vuelto sociólogos, y entonces... Eh, ¡Wow! O sea, eh, así como puedes tener una parte muy constructiva, una línea muy constructiva por la, por la información... ¿no? Que, puede, que te brinda y que, y que te aporta el recurso, también tienes una parte muy desconstructiva, ¿no? que es, el, es esta, este tema de que, o sea, se me ocurrió que, que es importante decir, decir esto lo digo y generamos una cadena de desinformación, y ahora el tema de las fakes, por lo menos en el tema, de la, en el tema político, es muy complicado. Entonces, tienen sus pros y sus contras. Nunca voy a dejar de valorar la, la parte de eh, integrativa que tiene, ¿no? Y que nos permite ver lo que pasa acá y lo que pasa en el mundo, en todos los economía política, social, humana. Ah, se fue. Ahí se le fue, ¿no? Se congeló. Sí. Sí, qué interesante el aporte que está haciendo Antonella y, y eso que tú bueno. dices de los derechos, ¿no? Te crees con el derecho. Te Ahí fuiste está. un poquito, Antonella. No, decía que, eh, que nos quedaría abrir otro espacio para conversar sobre el impacto de las redes sociales en, en estos aspectos. Sí, totalmente. Bueno, sí, Anto, yo estoy de acuerdo con vos. De hecho, creo que eh, no solo a nivel internacional, a veces en nuestro mismo medio, eh, las redes sociales nos pueden ayudar a informarnos de una forma más rápida de acontecimientos que pasan, que a veces los medios tradicionales no, no se ocupan, ¿no? No se ocupan o se ocupan de forma tardía también. Ahora, de forma negativa, ya lo hemos visto, no solo, de forma, no, no solo en temas políticos, en temas religiosos, en temas, en, en lo del COVID, ha habido muchísimo, muchísimo inconveniente al respecto porque hay mucha desinformación que en vez de ayudar, está perjudicándonos y nos está haciendo daño como personas. Y en el tema de los derechos que había comentado anteriormente, que la gente se cree con derechos, yo lo veo de esa manera porque eh, pasa que, todo el mundo, o sea, cree que puede opinar de la forma en la que sea sin tener un, una, un mínimo de respeto con las personas porque pienso yo que a pesar de que uno no tenga, digamos, eh, no esté de acuerdo con un comentario, una publicación, podemos dar nuestro punto de vista pero en el marco del respeto y, el, y, la, y en las redes sociales han pasado, han sobrepasado este respeto, entonces... Eh, eso es lo que ocurre, ¿no? Creen que todo el mundo, que todos podemos decir y hablar como nos peguen gana, poniendo el tipo de, de palabras que queramos, y esto creo que no solo es entre personas, también pasa con las marcas, y a veces sin necesariamente ser trolls, porque la gente cree que, cree que puede hacer lo que le da la gana, y no es así, hay respeto que hay que cuidar con las personas y con las marcas también, ¿no? Yo pienso, o sea... Creo que demuestra mucho eso, el tipo de personas que somos cuando conversamos en las redes. Ahí se nota, yo pienso. Yo, yo ahí ahí se nota lo chismoso que es Latinoamérica. ¡Oh! Nuestro porcentaje de penetración en redes sociales es del 74%. Un, un, un continente, un subcontinente, porque estamos separados de Norteamérica, lo tomo como un continente en el cual... El 98% se conecta a las redes sociales desde sus dispositivos móviles. Pero si ustedes miran que el 74% sea la penetración, mientras que solamente en el primer mundo está... En el 70% demuestra que a los latinos nos encanta la interacción social. Y a propósito, saludo a Eduard Ramírez, que está conectado y nos saluda en este momento, un hombre que, aliado, que desde P4S ha aportado ah. muchísimo al emprendimiento en, la, en Latinoamérica. Y nos está diciendo que no sabía que hoy se celebraba sí. el mundo de las redes sociales. Pues mira, ya hace 11 años que lo venimos celebrando el Día Internacional de las Redes Sociales, Eduard. Con Eduard venimos luchando hace tiempo, por eso que tú dices, Micaela, acabar con las fake news. El problema de las fake news no es un problema de las redes sociales. En oh, el día claro. a día, si ustedes recuerdan, en el día a día en nuestras comunidades, el chisme, no sé cómo lo dicen en Bolivia, pero sí. esa noticia mentirosa... Siempre pulula. Pulula en los pasillos de las oficinas. Pulula en los pasillos de las universidades. Es parte del comportamiento humano. La diferencia es que digital nos da la oportunidad de comprobarlo. Por favor, no compartan cadenas si antes ustedes no han verificado la, vericidad, la veracidad. Corrijo. No compartan noticias si antes no han verificado... Que realmente eso está sucediendo tengan cuidado con lo que comparten es preferible que lo borren antes de compartir para decir eso es cierto porque ese es un gran virus que ataca a nuestra sociedad destruimos nombres de personas destruimos marcas destruimos y hacemos daño a una industria que la puede estar necesitando entonces hay que tener mucho cuidado hace un par de días en colombia una de las grandes universidades que por respeto no voy a nombrar Sufrió un ataque de cibercriminales que se les metieron en su sistema informativo, atacaron los correos electrónicos, atacaron todo el servidor en la nube, los desaparecieron desde la página web en adelante y muchísimas personas en las redes sociales interactuaban con esto burlándose del daño que estaba sufriendo esta gran institución. Más de 10.000 personas afectadas entre alumnos administrativos, docentes. El proceso de matrículas que se está llevando a cabo tuvo que ser suspendido y muchos propagaban información falsa al respecto de lo que estaba sucediendo. Increíblemente, muchos hasta apoyaban la labor de los cibercriminales. Entonces hay que tener cuidado con este tema de las fake news, las noticias falsas, las cadenas. Adidas no regala tenis por estar cumpliendo 100 años dejen de compartirlo por favor coca-cola no te va a regalar nada whatsapp no lo van a cobrar si no lo compartes nada de todo eso es falso cuando usábamos messenger en los 90 corrían las mismas cadenas no avisa ya que van a cobrar messenger en, se acuerdan de hotmail messenger Sí, bueno, claro, sí claro. claro me acuerda de los de los cuentos chinos como decimos acá, que nos contaban las abuelas en los ochentas y setentas para asustarnos y, y corrían como, como bola de heno en el campo, el viento las llevaba y todos le, le creíamos a ese tipo de historias. Hoy tienen más expansión porque están en el mundo digital, pero está en el poder de cada uno que le saquemos provecho a las redes sociales y no permitamos que esas noticias nos hagan daño. Sí, totalmente, Ramiro. Pues eh, influye mucho, ¿no? Influyen las personas, influyen en las marcas, que de alguna manera también hay que ser conscientes de lo que tú mismo decías, que a veces podemos hacer daño, mucho daño a una marca, por un, un pequeño comentario, por una mala experiencia que hemos tenido. Yo digo, si es algo realmente grave, gravísimo, ya está bien, en extremo creo, vamos a publicarlo, ¿no? Como nos ha pasado con Antonella, creo que es muy común en las empresas de telecomunicaciones donde no recibes atención entonces terminas obviamente molestándote ¿eh? y ya que no me atienden de forma correcta pues ya voy a publicar a ver si así me hacen caso en ese sentido pienso dios, que, dios. A ver, exacto ya en ese sentido creo que ya como en un extremo pero en otro sentido me parece a mí que es, hay que tener cuidado también como personas y de repente escribir por inbox, hacer un reclamo, de una forma más seria, más también uno como persona respetar a, la, a, las, a las empresas, a las marcas, porque detrás de estas hay personas, como tú has mencionado varias veces. Y cometemos todos errores, o sea, obviamente como marcas hay que intentar no cometerlos, pero, pero puede pasar, entonces hay que tener esa precaución. No sé, Anto, ¿qué opinas al respecto? Y creo que ya entramos un poco a las marcas. Pero más allá de eso también yo creo que nosotros como usuarios, bueno, el general como usuarios no ha aprendido nada. No ha, o sea, son ya, ya sabemos, ya se ha repetido, ya se ha hablado de la desinformación, del impacto, del efecto, de la importancia de verificar las fuentes. Pero aún así, vemos, compartimos. ¡Ah, mira, qué interesante! Con esto armamos polémica. y no, no estás buscando realmente y verificando o refiriendo a la fuente. Y claro, eso, ¿por qué? Porque al ser humano le encanta armar polémica, le encanta, le encanta tener la primicia como noticiero de televisión, entonces ser el primero en publicar. Pero, o sea, ya sea en términos personales, ya sea en términos sociales, humanos, marcas, o sea, no nos damos cuenta que, eh, que tenemos una alta responsabilidad, no con la información que leemos, con la información que compartimos. Es fácil dar un retweet, es fácil compartir una publicación, es, eso es sencillo. Pero la responsabilidad que está atrás de que debes verificar, no es todo lo que te llega por WhatsApp o todo por lo, lo que te llega por mensajería instantánea, tienes que darlo por válido. Entonces, eh, es, es, es lo que a mí me inquieta. O sea, no hemos aprendido. El, el, el usuario digital todavía no ha entendido la importancia de buscar las fuentes antes de generar desinformación. Y eso aplica en todos los casos. No se libran las marcas, no se libran las circunstancias, no se libran las personas. Y, y es complicado. Y claro, para una marca, porque es el el usuario va a creer más lo que dicen los demás y entonces una marca tenerla que pelear para desmentir, para decir que no es cierto, pero eso ya se viralizó, ya, ya, ya se hizo público, ya se comentó. Y entonces la marca ahí tiene que empezar a generar una situación, realmente una una, una situación de crisis donde tiene que desmentir, decir que no es verdad eh, y empezar a empujar, que es mucho más, qué chistoso, no se comparte más la mentira que la verdad a veces. Uh. toda sí, la vida si va, si va así. <ríe> siempre lo que crea polémica es lo que se comparte normalmente sí, la verdad que sí y, y, y, y en lo que estamos detrás en el mundo digital es bien complicado porque tener que lidiar con estas situaciones a veces es, es bien difícil para las marcas así como también le sacamos el provecho a ese gran poder que tienen nuestros advocates, nuestros embajadores de marca, nuestros microinfluenciadores. Que habla bien sin que se les esté pagando de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra empresa y permiten que nuestra marca o la que estemos promocionando tenga más relevancia. Un hecho fundamental, brutal, que el 90% de las compras realizadas en Internet en el último año hayan sido influenciadas por comentarios de personas que no conocemos. Eso le da un gran poder a los comentarios. El gran problema de las mentiras en, en Internet que afectan a las marcas es cuando la marca no tiene su reputación creada, ¿no? Entonces puede llegar a generar hasta una gran crisis en redes sociales. Pero si la marca... Viene trabajando con tiempo, viene trabajando con suficiencia, viene trabajando con una planeación estratégica en medios sociales que le permita tener bien argumentada su reputación, su buena reputación. Cuando lleguen estos pequeños impactos de asteroides malignos, no le van a hacer daño porque ya sabemos el nivel de empresa que es cierto, ya creemos y ya con, confiamos. En esa, en esa empresa que lo ha venido demostrando. Todas las empresas tienen problemas. El que sí. esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿cierto? La gran diferencia es cómo reacciona la empresa para solucionar esos problemas. Cómo sale a las redes sociales a atender el del emprendimiento, el de la empresa PyME, el de la gran empresa a solucionar lo que está sufriendo ese ser humano que está ahí. Si demuestra que, que lo puede hacer y que lo puede solventar, va a pasar por encima de ese problema y va a ganar en reputación. El miedo de los empresarios es es que no quiero que hablen de mí, es que no quiero exacto, que mi problema exacto. salga a la luz. Ay, lo he escuchado tantas sí. veces no y que prefieren vivir en el anonimato a tener exacto. que lidiar con situaciones dentro de las redes sociales. Y, y, y el aspecto, respecto a lo que te dice Ramiro, qué importante es lo que yo llamo la escucha activa en las redes. Estar atento a qué están hablando de ti, qué se está diciendo, qué contenidos, o sea. ¿Qué es lo que está generando el usuario o tu consumidor en las redes? Porque eso es lo que nos permite también ir monitoreando cómo vamos como marcas para lograr esa reputación que tú dices, para cuidarla, para, para, para protegerla, para mantenerla limpia. Pero, evidentemente, acá es muy común, no, no quiero que hablen de mí, me da miedo, eh, mejor me ahorro ese problema. Y es que el que no estés no quiere decir que no van Exacto, eso es lo que iba a decir, justamente. No tiene nada que ver eso, porque igual van a hablar de vos, igual pueden publicar de, de repente una foto de, de, de tu producto, de tu servicio. O sea, y el problema es que tú no vas a ver. Entonces, si hablan mal, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada porque no, no estás ahí y no, no lo viste, ¿no? Y al final, por eso es la importancia de tener esa presencia como marcas de, a nivel profesional, con una imagen de marca, un posicionamiento para eh, minimizar, digamos, este tipo de comentarios, este tipo de, de publicaciones de repente hasta erradas de nuestra marca, de nuestro producto, porque puede haber gente maliciosa que solo lo haga por dañar a una marca, a un producto. Entonces, es mejor estar, porque nosotros vamos a poder eh, disminuir este, este, digamos, este impacto que, que puedan crear, ¿no? impacto negativo hacia nosotros. Entonces, creo que por ese lado es... 100% importantísimo tener presencia online de una forma consistente, pero no, y profesional, para que es, realmente haya un beneficio. Esta es una de las cosas que me preocupan cuando hablo con mis clientes y la otra es, quiero vender en las redes sociales. <susurra> Y ahí, empieza, ahí empieza mi problema porque yo tengo una conferencia que dice las redes sociales no son para vender sí. y empieza a aparecer la señora que hace bufandas y dice pero yo vendo en las redes sociales claro le vende a sus primos a sus tíos a sus vecinos a un grupo de 10 personas que tiene alrededor y vende yo no estoy diciendo que no claro el usuario puede entrar a través de la red social y contactar a ese emprendedor y comprarle su producto pero ya cuando hablamos de una gran empresa mediana pequeña que quiera vender en redes sociales tiene que entender que hay un proceso para llegar a la venta como conversión final ¿qué tanto aportan las redes sociales en porcentaje a las ventas de una empresa? ¿Es que quieren que la red social me salvó el año? ¿Es que no he vendido nada este mes y quiero cerrar junio? Me pasó con un cliente hace un par de días. ¿Es que no he cumplido la meta? Hagamos una campaña ya en redes sociales a nivel nacional para poder vender lo que faltaba del mes. Le digo, ¿en serio? Pero si el 70% de tus ventas entran por la página web, ¿por qué crees que las redes sociales te van a faltar? Ah, a salvar, entonces yo me preocupo y me asusto porque en realidad están convencidos de que la gente está en redes sociales así esperando a ver quién puso un anuncio de un producto para comprarlo, no si entraron a no, no. stalker al exnovio entraron a hablar con el pariente hablaron va a ver al amigo hablaron, entraron a hablar con sus familiares, no entraron a comprar productos, a ah, que se pueda antojar interesante y a partir de ahí yo puedo relacionarme con ese usuario para llevarlo en un proceso de embudo de marketing digital y que termine en una compra efectiva. Pero ya que las redes sociales sean la herramienta para vender, creo que dista mucho de la realidad. Ahí Ramiro sí, te va un una pregunta. Con sus clientes también lo de, pero si tengo, no sé, eh, 15 mil seguidores, pero mis ventas, entonces el que tengas 15 mil seguidores no quiere decir que tienes 15 mil conversiones. Sí. Qué difícil es romper ese, ese, esa estructura que se ha generado de que la cantidad de seguidores debería ser la cantidad de compradores. Mira qué importante lo que está diciendo Daniel Angulo que nos escribe en el chat. Gracias Daniel por estar ahí pendiente. Si entran por la página web pero el tráfico si sí viene desde redes sociales, no entiendo que se refiere a que si lo podemos decir que la venta es en redes sociales. Es un canal de atracción hacia mi página web donde realmente yo generé la venta. Las redes sociales son el canal de atracción, igual que es Google. Google con pauta o Google con posicionamiento orgánico. Me atrajo visitantes, pero yo cierro la venta en mi página web, igual que en un centro comercial. Yo puedo tener un muchacho repartiendo volantes en la portería del parqueadero y puedo tener una muchacha con una bandera, con un pendón promocionando mi, mi almacén en la entrada principal, pero donde yo realizo la venta es en mi almacén. Y tengan presente que el usuario, Hoy en día el prosumidor en redes sociales empieza a medir el servicio al cliente, la calidad y el relacionamiento en las redes sociales. Y cuando va a la web empieza a mirar la confianza y él va tomando decisiones de compra. En las redes sociales él le pregunta a amigos, le pregunta a familiares y ve comentarios de desconocidos a ver qué opinan sobre ese producto antes de tomar la decisión de compra. Ahora bien, la red social no nos manda visitantes a la web gratis los algoritmos bloquean los enlaces para que no se vayan hacia la página web porque a la red social no le conviene que se no. salgan los usuarios hacia una página web y te dice ay amiguito tú quieres que te mandemos visitantes claro paga invierte en pauta invierte un presupuesto en anuncios puedes poner el enlace puedes poner botón de whatsapp puedes poner que visiten tu página de aterrizaje es más, te ponemos un formulario para que lo llenen y descargues la base de datos y lo contactes, pero pagando. Sí, ahora lo que yo, lo que, lo que yo creo, que todo esto puede funcionar claramente si primero tenemos una, una buena construcción de marca. Tenemos una imagen de marca realmente que sea confiable, ¿no? Desde las, desde las redes sociales, vendamos donde vendamos, porque en... En varias redes sociales sí podemos vender. Ya tenemos el Marketplace en Facebook, tenemos eh, el Shopping para, para hacerlo en Instagram que, lógicamente, puede o no estar enlazado a nuestro e-commerce del sitio web, ¿no? Existen las formas, tal vez no en todos los países están habilitadas estas opciones, pero sí existen las formas de, de poder vender desde ahí. Lo lógico y lo ideal es tener un sitio web, pero no tenemos que desmerecer. La, los beneficios y las herramientas que nos proporcionan las redes sociales. De igual manera, tenemos, eh, la opción es, lo mejor es que tenemos varios canales de venta. Así como van a llegar personas a un sitio web a comprar, también pueden llegar a nuestro Facebook, etcétera. Pero las ventas se generan a partir de, de una comunidad que generamos. O sea, ni siquiera van a visitar el sitio web si no hemos generado una comunidad. ¿Qué gente? ¿Quién va a visitar el sitio web si no hay conocimiento de este? Entonces, tenemos que generar siempre una comunidad primero. Y para poder generar, pienso que es muy importante el, la construcción de marca, porque eso genera confianza, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo, pero yo pienso de esa forma. Creo que es súper importante eso. No podemos vender si no hay nada. O sea, si... Si de repente entramos a una página de Facebook donde ni siquiera tiene un logo, la marca y es una supuesta empresa y no sé, escriben, postean cosas que, que tal vez ni tienen relación o son puro memes, creo que no van a influir en que las personas confíen y compren, ¿no? Claro, sí. nada más efectivo para generar esa confianza que un contenido educativo, entretenido, informativo, interactivo. Y sobre todo responder a los comentarios. ¿Has visto, Antonella, cómo muchas empresas se preocupan por publicar, publicar, publicar, pero no responden a un comentario ni a ti? La gente les pregunta, ¿y cuánto vale? ¿y dónde lo consigo? Y no les responden. Exacto, y el tema va por ese lado, porque está bien, lo que queremos lograr es la visibilidad, que es súper importante, y eso es lo que va es lo que nos va a permitir el resto del, del, del, del constructo dentro de los espacios digitales. Pero no se, lo que yo siempre digo a, a mis clientes, no se trata de postear, postear, porque tengo que postear todos los días para tener visibilidad. ¿Y qué pasa con la parte de la integración? ¿Y qué pasa con la parte de la integración? Porque la visibilidad no la alcanza solamente con postear, postear, postear. Aquí depende de cómo generas la integración. Entonces, yo creo que... el el mayor poder que tienen las redes sociales es este espacio que te brinda esta visibilidad en los entornos digitales y que además te permite esta integración con tus usuarios porque definitivamente es el espacio donde te consultan te preguntan te piden precios te escriben por por me, por messenger no eh, se enlazan a tu whatsapp web entonces el, la red social tiene un poder en ese sentido que es maravilloso, porque te permite integrarte. La página web no te da esta posibilidad a esa magnitud. Entonces, el, el, el hecho de la visibilidad y la importancia de la integración, creo que son dos cosas que no podemos perder de vista. ¿Y qué me dices cuando uno llega a una empresa a hacerles asesoría y te dicen, no, es que estoy feliz, voy a trabajar en las redes sociales con ustedes, con ustedes sí, vamos a lograr las metas? Y uno le dice, bueno, vamos a conocer al equipo de redes sociales. Claro, te presento a fulana de tal, es la encargada de la recepción, atiende el teléfono, abre la puerta cuando llega un visitante, ella crea los contenidos para las redes sociales, publica, interactúa con los usuarios, responde el messenger, <risa> responde el WhatsApp, maneja la pauta, hace los videos. No estoy exagerando, ¿ok? ¿Tenemos casos? No, es que casos creo, reales, no, son realidades idénticas las que vivimos. Totalmente, o más. Tal vez, sí ahí, ahí tenemos una pregunta justo de un estudiante. Anto, él, él estaba en la clase del otro día que nos colaboraste. Cristian, un saludo. Y bueno, a ver, dice, responder muy tarde o no responder tiene el mismo efecto negativo en el potencial cliente, lo que genera mala imagen de la empresa. Pero claro, es una de las cosas más, eh, tal vez, influyentes no en el tema de, de imagen de marca. De hecho... ¿Por qué? Porque es la atención al cliente. Ya hablamos con Antonella mucho sobre el tema de las, de las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo. Nos llega a molestar tanto que no tengamos una respuesta, aunque sea negativa la respuesta, que bueno, uno termina publicando en redes sociales y hablando negativamente, ¿no? Entonces, súper importante. Y es que ese es otro aspecto, Mica, que mencionas y que creo que ustedes eh, van a compartir la idea conmigo. Cuando el usuario, el consumidor se siente frustrado, porque es lo que termina por general, es una sensación de frustración, el que la marca no le responda, el que, o sea, de qué, ¿para qué tiene su espacio en la red social si, sí. si no me va a responder? ¿Para qué eh, abre espacios de comunicación si no me los va a brindar? O te mandan a otro medio. Exacto. Y el usuario se frustra tanto que ya ni siquiera es me comunico con la marca. Ahora lo hago público en mis redes sociales y voy a decir que no me escuchan, que no me atienden, que qué pésimo servicio. Entonces... Ese es otro aspecto que también como marcas hay que cuidar mucho. O sea, y nosotros que, que, que asesoramos y acompañamos, lo que decía hace un momento Ramiro, qué importante, no, no puede ser que la que es recepcionista, pero que además se encarga de, de, de, de, de llevar los papeles, que también se encarga de las redes sociales. O con Mica hablábamos el otro día, no, el primo del hijo, del sobrino, del tío, que eh, sabe manejar redes sociales, pongámoslo a cargo. Tiene que El ser Sobrinity Manager. No es Exactamente, el, sobrino, no es el community es el, el, el, siempre el primo, el sobrino, el hijo, el... O sea, no, no, porque es la imagen de nuestra marca, que ese community está, está administrando nuestra comunidad, así para, por si queda alguna duda de a qué se refiere. Entonces tenemos que, que ser muy y cuidadosos. Se presentan dos problemas, Antonella, porque el uno es no entender el equipo que necesito para realmente sacarle provecho a las redes sociales... Y por el otro lado, cuando creo exageradamente un equipo tan grande que se vuelve una sobrecarga al presupuesto de la empresa y tengo que producir y vender de más para poder pagar a ese equipo de las redes sociales. Entonces tengo que tener el justo equilibrio con respecto a lo que yo quiero lograr, cómo está conformado mi equipo. Tengo una persona que atiende, una persona que produce contenido, una persona que está pendiente estratégicamente de que lo que se está haciendo en redes sociales vaya de acuerdo a lo que necesita la empresa y uh -huh. esté unido a lo que hace mercadeo, a lo que hace comunicación, a lo que hace ventas, de acuerdo a los lineamientos generales de la gerencia general. Entonces, esto no lo hace una sola persona puede que muchos tengan la capacidad, pero de acuerdo a lo que yo quiero lograr, tengo que saber invertir en ese equipo. Hoy en día no hay una profesión de pregrado que te diga, este es el perfil perfecto para manejar las redes sociales, pero sí hay perfiles profesionales sin necesidad de titulación que pueden trabajar de acuerdo a los enfoques que les dé la empresa. Y qué rico que sea más por oficio, que dentro de la misma empresa alguien diga, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta el servicio al cliente y, y tengo facilidad en las redes sociales, me permiten hacerlo y que le den la oportunidad y pueda trabajar. Pero poner a cualquiera que no tenga la suficiencia técnica, la capacitación es peligroso. Puede que todos tengamos la capacidad, pero es importante tener la capacitación. Y el hecho de que a mí me guste desde siempre la tecnología o sea, aficionado a los videojuegos, no significa que puedo manejar las redes sociales muy bien. Las redes sociales son de servicio al cliente, de atención, de comunicación de saber poner en una imagen lo que yo quiero lograr para influir en ese usuario, de crear una comunidad con un contenido relevante para la comunidad, claro. de enamorarlos hacia mi marca y de relacionarme con ellos a través de un trato diario y de influir en ellos para que me digan, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu producto, tu servicio, ¿dónde lo consigo? Entonces, es un paso a paso para lograr esos objetivos y no es arte de magia poner la publicación y ¿qué pasa? Que no se ha vendido. Por eso creo oh, que es tan importante de ahí en la eso, pregunta que están haciendo. Justamente lo, lo que acaba de mencionar un poco Angie, pero hay algo que hay que enfocar, ¿no? A lo que ella dice, que tiene que haber una, un alineamiento, que es lo que Ramiro justamente estaba hablando, un, un, un alineamiento hacia lo que la empresa quiere, a sus objetivos, hacia toda la estrategia de marketing que está buscando, porque no es solo saber eh, redactar bien, ortografía, manejo del cliente. Manejo del cliente, sí está muy dentro, pero el tema de redacción, ortografía, bueno, traigamos a un comunicador social que no tenga ni idea de lo que es marketing, que no, no, no, esté, no tenga muy claro lo que es marketing, no esté enfocada a la empresa y escriba porque es un comunicador social y se supone que ha aprendido a hacer una buena redacción, una buena ortografía, lo mismo un periodista, pero que no necesariamente va a estar alineado a las estrategias de marketing de la marca, entonces es bien importante esto, ¿no? Poder alinearse, por caso contrario, el community manager no va a funcionar. Eh, perdón, Antonela, te corté. Hacerla todo, no sé qué querías bueno, decir. lo bien. que decía Ramiro, ¿no? La importancia de los objetivos. Y cabalmente ahora lo que lo que dices tú, Mica, este aspecto de que, eh, o sea, por eso existe un plan. De, de, de, market, de medios digitales, un plan de redes sociales que tenemos que tener un plan de acción, no es sentarnos detrás de la Ajá. computadora, revisar nuestras redes, revisar, no, hay que, tener, hay que tener objetivos, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde estamos yendo con, con, con, nuestra, con nuestras redes sociales, cuál es, cuál es nuestro, nuestra meta alcanzar, qué importante y a veces eh, se pierde de vista, ¿no? Y, eh, no es sentarse y manejar, abrir, prender el computador y, y, y, y contestar la, los comentarios. Entonces, me parece determinante el tema de objetivos. Bueno, ¿qué pasa? Nos quedamos callados hoy. No, me dejó yo, sin yo, palabras. Yo el último comentario. Me dejó sin palabras con lo que dice Antonella porque. El, el tema de la planeación es a lo que menos importancia le dan en las empresas al, respecto al mundo digital. Planean para el área administrativa, planean para el área de recursos humanos, planean para el área tributaria y financiera, pero cuando vamos a hablar de mercado de ventas parece que todo fuera por arte de magia. ¿no? Entonces, hoy en día los canales digitales, enfocadísimos en redes sociales, sí que necesitan una planeación. Tener muy... En claros los objetivos de lo que queremos lograr, cuándo lo queremos lograr. Tener muy claro quién es mi grupo objetivo, a quién le voy a hablar en redes sociales y cómo se comporta esa persona en redes sociales. No es solamente mirarlo de manera cuantitativa qué nivel socioeconómico tiene, qué grupo etario le corresponde, sino qué hace esa persona, cuáles son sus miedos, sus frustraciones, sus necesidades, cómo le gusta que le hablen en los canales sociales, si es que les gusta hablar, cómo es ese comportamiento y también entender a mi competencia, yo tengo que tener un panel de control donde tengo todos estos elementos y entender mi competencia, cuál es el canal en donde más habla, qué tipo de técnicas está utilizando. No para copiar, sí para aprender y también para saber que yo tengo que superar. Lo que mi meta es estar por encima de ah. mi competencia, tener más, más tasa de interacción, tener calidad en la comunidad por encima de la cantidad, saber ir a la avanzada de lo que está sucediendo y no coger moda porque sí. Yo me divierto mucho en TikTok, no solo viendo los retos, no solo viendo a las personas haciendo sus bailes y sus cantos, sino lo que más risa me produce es viendo a las marcas en TikTok, porque no entienden lo que está pasando en TikTok, pero como oyen que está de moda, entonces lo mismo que pusieron en Instagram, van y lo ponen en TikTok, lo mismo sí, que pusieron bueno. en Facebook, van y lo ponen en TikTok y hacen volanteo virtual. Yo lo hice porque quería probar ¿será que funciona? Hice volanteo y no, eso no funciona. Lo que funciona es cuando tienes un, un líder de comunicación, un vocero, que tiene la capacidad histriónica de aprovechar los retos que TikTok te pone todo el tiempo y te hace el video especial y te hace el juego con el reto y coge la canción que está en tendencia y es capaz de hacerte el, el baile. Aquí en Colombia hay una marca muy famosa del sector alimentos, que tiene una mascota también muy reconocida y esta mascota es inmensamente ridícula y esa ridiculez es lo que hace que tengan una comunidad interesante yo no sé si venderán más o menos comida por tener su canal en tiktok pero lo que han ganado en reputación de ver a esta gran mascota con su disfraz sí. haciendo los bailes haciendo los retos metiéndose en la jugada, metiéndose ah. en la conversación y un muy buen community respondiendo a los comentarios e interactuando e invitando a la comunidad a participar de los retos. El 80% de las personas que están en TikTok están mirando, se están divirtiendo y solo sí, un 20% sí. está generando contenido. Y las empresas me dicen, no, vamos a TikTok y, y pongamos el, el mismo diseño. Le digo, no, así no funciona. Ya tienes una persona... En tu empresa, entre nada, para, para hacer lo que hay que hacer en TikTok, son diferentes canales, diferentes comportamientos. O hacer el canal horizontal, el video horizontal, white, que sí. hicimos para YouTube, y ponerlo en TikTok donde se maneja vertical. Y, y quieren hacer lo mismo en Reels, en fin, no digo más. Totalmente. <risa> no es, es, es, es, es de acuerdo, no funciona. No, y aquí, ahora, porque ahora además ya tenemos, porque hasta, ¿se acuerdan que hasta hace un par de años eran los YouTubers? Ahora son los tiktokers, ¿no? Entonces, sí. es súper importante. Y, el, y el, lo que siempre hemos hablado, y creo que en eso coincidimos todos, la red social depende del segmento al cual está dirigida. ¿no? Claro. O, o cuál es, mejor dicho, depende del público que sigue esta red social. Entonces, para cada red social, su contenido adecuado. Lo mismo que sucede que si replicas lo de Facebook en Instagram, lo de Instagram también en YouTube, lo de YouTube, No. Tienes que adecuar en función al tipo, porque son segmentos diferentes. Y en TikTok ese fenómeno, eh, yo también, o sea, haciendo el mismo experimento que Ramiro, ¿no? Y a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué, o sea, ¿qué es lo que genera que TikTok tenga este alcance? Lógicamente TikTok la gente está ahí más para divertirse que otra cosa. Yo creo que, es, que ese es el fin. El, el, el ver lo que hacen los demás, lo que la gente le ha perdido el miedo a todo. Ya no importa si haces o no el ridículo, pero te parece divertido. Y entonces, sí, las marcas tienen que saber aprovechar, pero con el TikToker adecuado, con, el, con, el, con la estructura adecuada, no con esta réplica porque no funciona, definitivamente. Mira qué, qué interesante la, la herramienta de los live en TikTok, de los live en Instagram, de los, los live en Facebook, en YouTube, que ha sido tan desaprovechada por las empresas. Nos hemos quedado en el webinar, en el seminario. Y sigue siendo. Y, y por qué no... Mostrar el día a día de nuestra empresa. ¿Cuál es sí. el miedo? Si tenemos una sección de logística, empaque y distribución, ¿por qué no lo montamos ahí una cámara y transmitimos oh. en vivo? Mira cómo empacamos tu producto. Mira sí. cómo nuestro equipo de logística y distribución cumple con todos los protocolos de bioseguridad para que tu pedido te llegue según como tú necesitas y lo recibas tranquilamente. Muéstralo. Invito a los empresarios a que activen TikTok y muestren el en vivo del equipo trabajando. A los motociclistas domiciliarios, Montale una cámara en su casco para que transmita cómo, cómo lo está haciendo en la ruta, a ver si maneja bien, a ver si respeta los semáforos, a ver si respeta a los otros conductores, porque eso es tu marca corporativa. Tu marca corporativa no está solo en lo que publicas a nivel publicitario, sino en todo el comportamiento de la empresa. Y también compartir lo social, ¿no? Es que celebramos un cumpleaños en la empresa, ¿por qué no transmitirlo también para que se den cuenta que somos seres humanos hablando con Es la con forma de conectar, humanos. además. Es la, es la mejor forma Me de conectar. A la gente le gusta ver esas cosas. 100%. Y aprovechar en ese sentido los Reels también de Instagram. Pero es que existen tantas opciones que tal vez las marcas no las aprovechan, ¿no? Y la ventaja de las redes sociales es que la, el nivel de producción, hablando, digamos, de las pymes y todo eso, es mínimo el nivel de producción. Obviamente, podemos hacer muchas cosas mejores o maravillas eh, con una producción audiovisual, audiovisual mucho más profesional. Podemos hacerlo. Pero no significa que si no lo hacemos así va a estar mal, ¿no? Simple, el simple hecho de, de, de agarrar y con nuestro celular eh, no sé, hacer una transmisión en vivo, hablando si, netamente, solo solamente hablando, explicando sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios, ya es algo, es un plus, es algo importante y funciona muy bien. Porque los celulares de hoy en día, los smartphones, tienen una calidad muy buena que solo basta con entender el, la luz que viene detrás, a entender que el sonido salga bien, cosas muy, muy básicas que nos van a ayudar a hacer una transmisión importante y buena. El tema, por ejemplo, de lo que hablaba Ramiro, ¿Ya se de lo que hablaba Ramiro sobre sobre explicar cómo es el proceso de producción justo hace unos días en una de las clases de la universidad una alumna eh, comentaba eso y no entendía cómo podía generar más contenido y yo le digo no ah haz esto ah, explica cómo estás produciendo no sé qué no me acuerdo exactamente cómo fue y Entregar un contenido gratuito importante. Ay, no, eso es el problema. Pues es el problema. Tienen terror, no quieren entregar información, no quieren dar nada gratuito. Yo le digo, esa es la forma en la que funcionan las redes sociales del mundo digital, entregando valor gratis a nuestra audiencia. Es la única forma en la que vamos a poder conectar con la gente y obtener esos, esos leads que deseamos, ¿no es cierto? Es la única forma. Claro, Micaela, el contenido. Para mí es el eje transversal de todo lo que vas a hacer en redes sociales, dependiendo de la planificación. Y el contenido es coger tu diferencial, porque productos todos venden. Todos venden las mismas camisetas, todos venden las mismas gorras, todos venden los mismos frascos. Pero ¿qué hace tu empresa de especial? ¿Cuál es tu diferencial? Y ese diferencial conviértelo en contenido. ¿Y qué es contenido? Hacer un video... Hacer una imagen, hacer un texto y hacer un audio, porque recordemos que los podcasts también están dentro de los productos para social media. Y ese contenido que llevaste a formatos, enfócalo a una conversión. ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres enseñar? ¿Quieres entretener? ¿Quieres informar o quieres lograr una interacción? Y eso te va a permitir medirlo. Y si lo mides, vas a poder saber qué de eso te sirvió y qué no te sirvió. Porque si no lo, si no lo mides, pasa, pasa por alto. Las redes sociales nos están permitiendo muchos formatos para aprovecharlos para las empresas y mostrar de manera auténtica, natural y no publicitaria lo que sí. sucede dentro de la, la empresa. Porque eso es lo que compra el usuario hoy en día. Le compra a la empresa auténtica, que muestra cómo hace las cosas, que se muestra tal como es. Súper importante lo que dices, auténtica, o sea, mostrarse, o sea, abrir las puertas. Lo, lo que yo siempre eh, les digo a mis clientes, tenemos que abrirle la puerta a tu, a, tu, a tu consumidor, abrirle la puerta, que te vea por dentro, que vea que eres algo más que simplemente una intención de venta. ¿Qué hay detrás de ti? Y eso es lo que te permite permiten las redes. Nos gastamos millonadas en spots publicitarios de alcance masivo y con bajo impacto. Cuando podemos hacer estas cosas que son mucho más personalizadas, mucho más integrativas. Como decía Mika, es, es esta relación, esta familiaridad, y que cuesta mucho menos y tiene un alcance súper sí. impresionante y con un impacto indiscutible. Entonces... Aprovechar estos recursos es la clave. Hoy por hoy, eso es lo que quiere ver el usuario. Y fíjate que veo en las empresas que prefieren pagarle a un influenciador que hoy habla de una marca y a los ocho días está hablando de la marca de la competencia en vez de trabajar en sus propios influenciadores. Cuando le pueden sacar provecho a este cliente que le ha comprado dos o tres veces, que ya le generó recompra, ¿por qué no premiarlo? ¿Por qué no invitarlo a un lanzamiento especial? ¿Por qué no invitarlo a un proceso de creación para que conozca más la empresa? Porque este influenciador, microinfluenciador, que hoy está dándote un like, que hoy está hablando positivamente de tu marca, él tiene una pequeña comunidad de 100 o 200 personas que le creen le creen lo que dice y que se van a convertir en clientes tuyos, pero prefieres pagarle 5 mil o 10 mil dólares a un influenciador que cada ocho días cambia de marca y que todo el mundo sabe que le se, se le está pagando para que hable de tal o cual empresa. Por eso creo que es tan importante que ese influenciador sea un embajador de marca. Creo que ambas cosas, o sea, la... la... Encontrar una persona que sea además de influencer embajador de tu marca es bien importante porque ese embajador es una persona que se va a comprometer con tu marca, que le gusta tu, tu producto, tu servicio. Y si le gusta, si está muy contento con, con eso, no va a dejar fuera de que ya no sea influencer de la marca, automáticamente el embajador, sin necesidad de tener una retribución, va a seguir hablando de tu marca, porque está contento, le gusta, tiene satisfacción, tiene una buena experiencia. Entonces, creo que juntar a ambos es algo bien importante hoy en día, ¿no? Y elegir también a los influencers o embajadores de forma idónea, ¿no? Anto, que eso hemos estado hablando también, no es encontrar a uno que tenga millones de seguidores, porque tiene millones de seguidores y nada más. O sea, hay que ver qué hace, qué... ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus intereses? Todo eso, porque tiene que haber una Estoy relación. Aliviado, ¿no? porque, claro, tiene digo. que haber una relación. Pero yo ah. sí quiero yo sí quiero hacer un saludo muy especial, enfático, fuerte a todos estos valientes, arriesgados e irresponsables empresarios que salen a las redes sociales sin haber preparado una parrilla de publicaciones. <risa> Yo creo que hay que darles un premio, o sea, gente valiente, gente sin miedo y los que salen a las redes sociales sin parrilla. Los veo el día de la madre. Ay, hoy es el día de la madre que vamos a publicar. Ay, haga una promoción dos por uno, Día de la Madre. Se vino el día del padre, ya toca, publique lo que sea, coja una foto de un señor con bigotes y con un bebé al lado y póngale dos por uno promoción. Y cuando cogen el calendario. Tenemos una gran colega, Exacto. Jimmy Schum, de Venezuela, que, que nos ha compartido calendarios durante largo tiempo. Ay, investiguen, por favor. Todos los días se celebra algo en el mundo. Todos los días se celebra algo en cada país. Define cuáles son los temas principales para tu marca, para tu empresa. Cuáles son los canales en los que quieres hablar. Y programa el mes siguiente, o sea, tu parrilla de julio, que comienza mañana, tiene que estar desde hace 15 días aprobada. Porque si vas a poner testimoniales, tu, te, tuviste tiempo para ir a hacer el video, pedirle permiso a la persona, hacerle la entrevista. Si vas a hacer una producción fotográfica para tus productos, eso no se hace de la noche a la mañana. Y no es estar bajando fotos de Google y publicarlas sin permiso. Sí, Entonces, totalmente. Si tú planeas y programas, puedes montarlo en una plataforma de programación de contenido que te va a permitir trabajar más fácilmente porque el 10% del tiempo en redes sociales se dedica a publicar el contenido, el 90% del tiempo a interactuar con tu comunidad. Eso es lo que te va a generar ventas al final del día. Hay algo tan no, importante que acaba el de el decir. El contenido propio, además, ¿no? Que, que con Mica lo hablamos constantemente. La importancia de generar tu propio contenido. No importa si se trata de una marca comercial, una marca personal. No importa. Que sea contenido propio. ¿No? Eh, que creo que les ha pasado a ustedes también. Que estás viendo que sacaron el, la, la imagen de, de Google, ¿no? Le pusieron ahí dos, dos, dos, dos textos. Pero... No es tu contenido. O sea, ni siquiera hay una identidad entre la foto de la chica y, y, tu, y tu segmento, y tu público objetivo. Qué importante es esa autenticidad. Por eso lo que dice amigo, de, de, de calendarizar, de tomarte el tiempo, de no tienes que contratar a la modelo más famosa de tu país. Busca a alguien que realmente con, con la que tus segmentos se identifiquen esa imagen, que haya, una, que haya una, eh, un efecto de reflejo en esa imagen. ¿No? Esos elementos son detalles que no los toman en cuenta y que son súper importantes. Entonces, pues tiene que haber una integración en todos en todos los sentidos. Y respecto a la calendarización, yo aprovecho de decir que Mica, yo a mí me impresiona cómo Mica está al día, siempre nos está avisando qué se celebra hoy, ¿no? Definitivamente o sea, yo por Mica muchas veces sé qué pasa esta semana, de qué se celebra hoy, y eso se agradece. O sea, si yo no calendarizo, por lo menos sigo a alguien que lo hace como Micaela y que me mantiene informada. Entonces, detalles que son totalmente relevantes. Sí, es impresionante. Yo quiero reconocer a Micaela, año 2013 más o menos, la veía haciendo parrillas de publicación de contenidos en redes sociales seguís un muy buen ejemplo y te agradezco mucho porque lo he podido replicar con mis clientes y quiero invitar a los empresarios a que incluyan en su parrilla de publicaciones no solamente las redes sociales pongan el blog pongan Exacto. la página web pongan las campañas de correo electrónico y atrévanse a meter la pauta publicitaria dentro de esa parrilla. Y métanla dentro del embudo. ¿no? Entonces, estas publicaciones son para atraer, estas publicaciones son para relacionarme, y estas publicaciones van enfocadas a conversión. Si tú logras que una persona se vaya enamorando de tu marca, la cuarta o quinta publicación ya le puedes hablar de ven, cómprame, pero, pero no le puedes salir a vender desde el, desde el primer momento. Porque es intempestivo, es disruptivo, es, es agresivo salir a vender desde el primer momento. Primero gánate la confianza y eso lo puedes hacer con contenido. Y ahí sí, las redes sociales sí nos sirven para vender. Cuando hemos logrado enamorar a esa marca, es marketing de atracción. No salimos a vender, toma tu dos por uno, sino a mostrarse yo soy una buena marca por esto y por esto y por esto. Y mucho más cuando son los demás quienes dicen que yo bailo bien. ¿no? Si yo salgo a decir que soy un muy buen bailarín, ¿cuántos me van a creer? Pero si los demás dicen, uy, él baila bien, eso sí me van a creer. Entonces, que los demás digan las cosas buenas que yo hago con mi marca. Lo vimos en el ejemplo del de señor Cristiano Ronaldo con las gaseosas, donde toma las gaseosas y dice azúcar no, bebidas no. Solamente tomen agua. Después hablaremos de sus implicaciones comerciales, bursátiles y publicitarias por debajo de cuerda, pero, pero el hecho de que los demás sean los que opinen de tu marca, eso es lo que va a hacer que tu marca crezca en redes sociales. Pero qué difícil hacer eso, ¿no? Mantener un calendario, mantener no es esa parrilla y hacerlo, ¿no? Hacerlo, o sea, crear absolutamente todo desde cero, es, no es un trabajo realmente hay hacerlo, arduo. Hay que hacerlo. O sea, por eso se habla de un plan digital. Hay que tenerlo y hay que hacerlo. Queremos lograr objetivos, queremos alcanzar nuestras metas, queremos lograr ventas. Hay que hacerlo. Y eso es lo que está costando tanto entender. No se trata de tener tu página eh, en la red social y, y postear y subir contenido... No, tienes que tener un plan de acción donde, en el cual te vas a mover, tienes que tener una estructura y es súper importante eh, trabajar en ese sentido. Es que si no trabajas con una línea, con una guía, te vas a disparar y las cosas se van a salir desde el contexto. Entonces, esto, esto requiere seriedad, esto es estratégico, es tan estratégico como, como un marketing tradicional. Tan, bueno, tan relevante como un marketing tradicional y requiere una planificación estratégica, definitivamente claro. es necesario. Yo siempre, yo siempre digo que, que el marketing digital no existe, <ríe> yo sé que a Micaela eso no le gusta, pero... Es un pero, debate que yo también me, he sostenido, Ramiro, sí. El mercadeo es uno solo, hay una persona no, que no, necesita yo un yo servicio... No. Y hay una empresa que le puede vender ese servicio. No, yo estoy y, de acuerdo contigo en eso. Y lo podemos 100%. hacer en canales tradicionales o en canales claro, digitales. Es, pero en la es, lo es mismo. El recurso. Exacto. Totalmente. Ahora, hay algo que, justamente hablando del, del tema de contenidos y enfocándonos al marketing ya tradicional, si quieren ustedes, pero yo realmente no, no existe esto, no, no es un marketing tradicional, simplemente es eh, utilizar otros medios, ¿no? Pero yo he estado, he estado siguiendo y ando viendo, si nos damos cuenta y prestamos atención a la publicidad que aparece en la televisión, últimamente ha cambiado muchísimo la forma en la que se enfoca est estos spots publicitarios. No es el típico spot publicitario que veíamos hace 20 años, ya no. Ha cambiado totalmente. Hay una, hay una, una, un spot publicitario de Renault. Y ese spot viene desde Colombia, no sé si lo viste, Ramiro, que es prácticamente eh, como, un, como una historia creada a partir de uno de los actores de La Casa de Papel. Y la verdad a mí me parece genial, es estupenda, o sea, realmente es estupenda. Y ese mismo spot publicitario lo están replicando desde el, desde el spot en la televisión, en la radio, en la radio tradicional, por lo menos acá en Bolivia, en YouTube, en las redes, es increíble. Y creo que ahí está el éxito de poder generar, Digamos, una, un contenido que podamos replicarlo en diferentes medios, obviamente, eh, modificando, editando de acuerdo a lo que corresponde, ¿no? Se supone, eso tiene que ser, tiene que estar muy bien enfocado, no podemos poner tal cual en todos los medios, como ya lo hemos dicho. Claro, hay dos cosas, ¿no? Primero, el canal si es YouTube, video horizontal, si me voy a Instagram, TV, video vertical, si lo voy a publicar en Story, video vertical, si voy a TikTok, video vertical, si uh -huh. voy a, a Facebook Watch, lo puedo poner horizontal. Entonces, lo primero, el canal y lo segundo, el dispositivo, porque el productor, el diseñador, está trabajando en unas pantallas de 42 pulgadas hacia adelante, donde él todo lo ve grande y bonito, sí. pero nuestro usuario final... Mentiras, no todos. Solo el 98.8% de los usuarios de redes sociales en Latinoamérica los está usando desde su móvil, desde su celular, donde la pantalla es de 5 centímetros aproximadamente. Dependiendo, dependiendo del modelo que tengas, hay pantallas de 5, 6, 7 centímetros, los plus, los más grandes. Entonces, yo tengo que tener en cuenta el dispositivo de mi grupo objetivo y el canal donde me voy a, a comunicar y el mismo video de la marca X, yo lo puedo adaptar a los diferentes canales y puedo hacerle medición diferentes, en tiempos diferentes, porque Exacto. lo saco en Instagram en una medida diferente, lo saco en Facebook Watch en otra medida, lo mando a Stories en otra medida, sin dejar de contar la misma historia. Micaela López ahí nos está saludando desde Bogotá, dice un saludo Ramiro además. Eh, bueno, Micaela, queríamos comentarte de que nos puedes preguntar lo que quieras justo en este momento, para eso es el conversatorio, estamos dispuestos a colaborar de las grandes en manejo de redes sociales en, en Colombia, Micaela López, la conocí hace, hace más de 15 años, que estaba manejando redes sociales a nivel estatal, Twittera muy muy buena, y hoy la vemos en Instagram manejando diferentes marcas, en Facebook también, felicitaciones, hace un muy muy buen trabajo. A seguirla entonces. Micaela, para lo que guste, nos puedes hacer preguntas por medio de, de, de comentarios, con, con Micaela, todo Ay, el gracias, tiempo, ahí nos están retransmitiendo, qué bien, Gracias. trabajamos esa necesidad de la venta, no qué difícil es hacerle entender a, a los clientes que para que haya una venta debe haber un proceso en el cual te das a conocer y ahí las redes sociales nos, nos dan una ventaja maravillosa, Facebook con 2.700 millones de usuarios, Instagram en, en Colombia ya superó a los 16 millones de usuarios en Bolivia sé que Facebook está entre las redes sociales muy fuertes. En Latinoamérica, sí, YouTube es un excelente canal. Entonces, hay que darse a conocer. Sí, y, bueno. y yo veo que se matan por estar en las redes sociales novedosas y le digo, ¿y en YouTube? ¿Por qué no estás en YouTube? ¿Por qué no produces un video semanal para YouTube? ¿Por qué no estás transmitiendo tus webinars en YouTube? Cuando es un canal de tanta relevancia, donde el segundo buscador más utilizado, claro. la Exacto. segunda página más visitada en el mundo... Entonces tenemos canales a la mano y gratis, gratis, porque no nos vale nada a activar este canal. Increíble, sí, totalmente. Y canales como este de YouTube que en Colombia ha superado a la cantidad de audiencia que tienen los dos canales de televisión principales. Wow. Entonces, hay que sacarle provecho a esas herramientas con, con este contenido, porque si cumplimos el darnos a conocer, podemos pasar a la fase 2, que es enamorar y generar ese relacionamiento del que hablábamos, y poder pasar a la fase 3, que es ya generar una venta, para ir a la fase 4, que es lograr que quien nos compró se convierta en un promotor de nuestra marca y nuestro servicio de inbound marketing aplicado al social media y además entender que en cada uno de los espacios en cada una de las redes tienes diferentes públicos que pueden ser públicos de interés entonces te pillan en, en youtube pero te pillan en facebook pero también en instagram ¿no? y estás integrando a diferentes tipos de usuarios generaciones públicos no que tal vez antes no te estaba prestando mucha atención, pero es que encontraste el, el recurso, encontraste el espacio para llegar. Y lo que decías hace un momento, Ramiro, arriesgarse. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? O sea, hay, hay que arriesgarse. Claro, no hay que tener miedo a las redes, es cierto. No hay que tener eso, miedo a sí. las redes. Yo, decir, lo <risa> peor que te puede pasar es que se te genere una crisis, pero para eso también hay solución. No hay que tener miedo. Metodología Google es, haz, publícalo mide, revisa y corrige, optimiza rápidamente, ¿no? La claro. metodología de Stanford, equivócate rápido y barato. Ahora hay algo que hay que entender claramente, de acuerdo a todo el proceso de inbound marketing, por ejemplo, que, que comentó Ramiro, es que no es de un día al otro, o sea, mucha gente quiere entrar a las redes o sin tener una presencia, digamos, de, de imagen de marca, una construcción de marca, quieren que de un día al otro tengan resultados, o sea, quieren vender ya, sin haber construido esto es muy difícil, ¿no? Y este es un proceso que se debe realizar para poder llegar a la venta. O sea, no es que de un día al otro, no es porque, a ver, a ver tengo mi página en Facebook listo, ahora voy a vender todo, ¿no? A full. Realmente esto no ocurre. Es un proceso que hay que entenderlo y hay que trabajarlo para poder tener en un futuro próximo eh, lo deseado, ¿no? En un sitio web, por ejemplo, se tarda mucho más todavía. Eh, lograr ese posicionamiento. Entonces, hay que tener muy claro todo esto porque, porque de aquí van a, van a escucharnos hablar y van a creer que mañana pasado ha sido lo que les comentamos, digamos, los tips que les damos, ya van a tener el éxito y no es así. Realmente es un proceso que hay que esperarlo y hay que atenderlo y hay que trabajarlo. Es la única forma. Es planificación, es planificación. Es el resultado de un proceso, dicen los, los ingenieros. Yo aplico una fórmula que me enseñaron hace muchos años que dice... Insistir, persistir y resistir y nunca desistir porque jamás he visto un fracaso en los canales digitales, en las redes sociales. He visto muchos abandonos, muchos que pierden la fe y lo dejan, pero fracasos no he visto nunca. Si uno le busca la comba al palo, como decimos en Colombia, podemos encontrar exactamente lo que el usuario necesita. Y siempre hay oportunidad de mejora porque a veces el empresario dice, no, ya. Quiero que lleguemos al nivel de perfección y sentarme a recibir. No, esto es como el trabajo en el campo. Todos los días tienes que sembrar, cosechar, cuidar la tierra, estar abonando, estar poniendo agua, estar poniendo fertilizantes, cuidando tus productos. Se acabó, recogiste, cosecha, vuelve y prepara la tierra, Exacto. vuelve y siembra la semilla y nunca para. Siempre hay una opción de mejora. Claro, hay que continuar, hay que ser constantes. Y es que hay un aspecto importante. En las redes sociales siempre hay un espacio para ti y hay público para ti. Entonces, eh, o sea, siempre va a haber alguien al que le interesa lo que le estás eh, generando, eh, lo que le estás informando, lo que le estás entregando. Esa es la ventaja que tienen las redes sociales, que es un espacio en el que estamos todos y siempre va a haber Alguien a quien le interesa lo que tienes. Y ese alguien se replique en cientos y se replique en miles. Por eso hay cosas que dices, no puedo creer que este contenido tenga tantos seguidores. Es que a esos seguidores les interesa. Y, sí. y es la maravilla de las redes sociales. Es, un es Todos tenemos espacio ahí. Por ahí hay un comentario de Luis. Eh, Anto, si quieres leerlo. Espérate, espérate que estoy en el celular. Ahora sí. Eh, Luis Salazar, saludos a Luis Salazar. Dice, aquí, la innovación no Luis? es una restricción ni económica, ni tecnológica, ni generacional. La innovación puede ser una restricción mental totalmente de acuerdo. O sea, creo que acá están los límites. Antes bastaba con ir un poco más a prisa para ganar a nuestra competencia. Hoy si corres, apenas los alcanzas. Debemos no solo satisfacer las necesidades de los clientes, Hoy hay que dejarlos encantados y para esto debemos aprender a gestionar nuestra comunicación, totalmente. Y creo que la red social es el, el primer espacio que te brindes, el de comunicación. Totalmente de acuerdo con Luis Salazar. Qué, qué buen trabajo el que hace Luis desde Aprende para Aprender, donde todo el tiempo comparte un contenido en, que lo sigan, por favor, porque ahí van a sí. poder aprender bastante, así como seguir a Micaela y a Antonella, que todo el tiempo están compartiendo un contenido para poner en práctica y seguirle sacando mucho provecho. Y a ti, Ramiro. Sí, sí, ti totalmente. De hecho, ahí un, uno de tus parientes, creo que este está saludando, está, está ahí comentándonos. Jennifer Llanos. Sí, gran varias. emprendedora. Un saludo a esta gran emprendedora, sus canales en redes sociales donde habla sobre educación infantil, se aprende mucho con lo que ella está haciendo desde su vasta experiencia en el, mundo, en el mundo digital y en el mundo de la educación hacia los infantes, ha combinado las dos cosas y son canales que vale la pena seguir y aplicar con nuestros chiquillos porque esto no es solo de vender productos, sino de dar a conocer servicios también. Es todo. Hay un saludo a Carlos también. Gracias por estar acá. Uy, uno de verdad los grandes sí. del mercado en Latinoamérica, Carlos Fernando. Gracias por estar aquí apoyándonos. La verdad que es tan importante lo que acabas de decir, Ramiro, de acuerdo al tema de, de aprendizaje y todo eso, creo que es otro de los puntos y de lo que ha ocurrido en esta pandemia con el tema de la educación. Algo que literalmente los ha, les ha dado un golpe, un golpe en la cara a, toda, a todas las universidades, a las escuelas, demasiado fuerte, ¿no? Incluso universidades, yo pienso, no sé en Colombia, pero acá en Bolivia hace un golpe durísimo. Y, y se ha visto en los estudiantes y se ha visto en, la, en las mismas universidades, en la parte, en el plantel docente, que nos manteníamos de repente en un mundo tradicional, en un mundo obsoleto. Entonces, ha sido una lucha, un reto y una lucha para poder utilizar las plataformas digitales. <risa> y les cuesta y quieren volver a la presencialidad rápidamente cuando el mundo entero quiere clases virtuales. La universidad más grande del mundo tiene 3 millones de estudiantes. Está en India y es 100% virtual. Eh, MiriadaX. Reunió a todas las universidades del mundo importantes y les dijo vengan sus contenidos que los vamos a vender virtualmente. Platzi, un gran emprendimiento que sí. nació en Colombia y ahora está en toda Latinoamérica ofreciendo sus cursos virtuales espectaculares y ahí está Cursera y ahí está Doméstica y qué tal Hotmart donde tenemos nuestros claro. libros y nuestros cursos. Micaela, entonces fíjate que, que hay, una, hay oportunidades maravillosas de aprovechar estas herramientas y ya no hay paso atrás, ya no hay vuelta atrás. La presencialidad va a ser la opción B, la virtualidad hoy en día es la opción A y los canales digitales sirven para eso. tú En tu grupo en Facebook puedes fácilmente crear una comunicación, crear una virtualidad a través de una sala que te permite conectarte en videoconferencia con tu grupo privado o público en Facebook y desde ahí transmitir contenidos. Así Totalmente. que la educación o se adapta o se adapta porque sí. en más de 100 años no ha tenido un cambio el nivel educativo, sigue siendo la metodología profesor frente al alumnado. Aquí la verdad hay algo que, bueno, ustedes ya saben, ya, ya han visto... Justamente el, no, el título de mi libro es Marketing Digital, entiendes o mueres. Y, y aplica lo mismo en las redes sociales. O sea, absolutamente en todo. O entendemos o morimos como marcas y también como personas. Porque tenemos que estar ahí para poder involucrarnos e interactuar, sea con marcas y sea en el tema de la educación. Es importante. Por eso es que al alumno también le cuesta tanto. ¿Por qué? Porque su, su conocimiento se reduce en tener un perfil en Facebook. Y voy a decir así, en Facebook, porque es la plataforma más usada a nivel mundial prácticamente. Entonces, se reduce a eso. Y es algo tan simple que lo dejan ahí y más de eso no salen. No salen de su burbuja Facebook, ¿no? A nivel, en todo, en todo nivel. Sí, o sea que, entre las cosas maravillosas que ha traído este último año y medio, por lo menos para nuestra región, ha sido este tema de eh, abrirnos las puertas hacia la virtualidad en el mundo de la educación. Um, yo que, que, que soy docente universitaria, definitivamente ha sido un reto maravilloso verlo ya en, en mi mundo en el pregrado, porque yo ya, ya, da, ya, ya me dedicaba a las clases virtuales en posgrados en con otras universidades en el, en el exterior. Entonces, para mí no era nada novedoso, no era nada que me asuste ni que, ni que no sepa cómo, cómo sacarlo adelante. Pero ya para nuestras instituciones educativas ha sido un reto y un desafío muy interesante. Creo que a, a estudiantes, a profesores, a administrativos, a autoridades, los ha llevado a todos a canalizarnos a este mundo de la digitalidad y que lógicamente ha abierto unas puertas maravillosas. Ahora, eh, algo que, que, que en esto sí me causó mucha, mucha gracia al principio, que creo que todos lo hemos vivido, nadie, nadie tomaba en cuenta la famosa plataforma Zoom, ¿no? Todos seguíamos por Skype, todavía, sí, sí, sí, ¿no? Y entonces, ah, sí, Zoom, sí, ahí está, ¿no? Y... Y de pronto es la app que todos tenemos descargada en el móvil, en el, en la, en el computador. Es impresionante. Y a eso, o sea, que, que Google y Gmail potencializan sus alas. Facebook abre sus alas. Y entonces... Esto, esto nos ha abierto espacios. Ahora el tema de la educación virtual cuenta con todos los espacios donde sea necesario. Yo he visto, a, eh, me, me pareció muy interesante como recurso a, a, a, un, a un colega que tuvo problemas con su sala de Zoom y a sus estudiantes les abrió una sala en Facebook, listo. Y, a, y ahí damos clase. No pasa, pero claro. Mientras y si quieres, decir, desde si quieres, WhatsApp, WhatsApp, grupo en WhatsApp, activa sí, su ahora, sala, porque la unes con Facebook y... Claro, entonces... ya claro, hay mil opciones. Y y eh, perdón, no Telegram, podemos... Telegram está activando sus salas para videoconferencias privadas, perdona, Antonella. Ah, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo, es que todo, todo ya se está alineando. Entonces, estos pasos que hemos dado, creo que hay que seguirlos fortaleciendo, hay que seguirlos empujando en la educación, en lo comercial, en lo social, en lo humano, claro. donde estemos, donde nos toque. Seguir, sí. o sea rompiendo estas barreras que antes eh, nosotros mismos no las poníamos, francamente. Así es. Y lo que pregunta mi hermana Mali Parias, espero que sea mi hermana, que hay muchos, somos muchos <risa> ya los parias en el mundo. <risa> eh, me parece que le pone la cereza a este postre tan rico que nos hemos comido esta mañana y lo une con el tema con el que comenzamos para que vayamos dando un buen cierre. Lo que pregunta Mali es... ¿Qué tanto contribuyen las redes sociales al bienestar general de la humanidad teniendo en cuenta todos los ámbitos en los que se desarrolla el ser humano? Eh, quiero invitar a Antonella y a Micaela para que la respondamos como cierre y vamos concluyendo, ¿les parece? Sí, claro que sí. Adelanta, Antonella. Um, yo creo que... No, no creo. Estoy convencida que contribuyen y... Y contribuyen en forma positiva, porque así como podemos lidiar con diferentes aspectos como la desinformación, las fakes, pero también gracias a eso hemos logrado eh, aprender más, saber qué es lo que está pasando fuera de nuestra, de nuestra propia burbuja, eh, nos ha hecho también mucho más sensibilizar sensibles hacia realidades distintas a las nuestras, nos ha permitido abrirnos a nuevas áreas del conocimiento nos ha permitido entender que, eh, que, to, que, tenemos, que somos un mundo donde giramos tras los mismos intereses, tenemos los mismos eh, las, las mismas inquietudes como seres humanos, entonces yo creo que contribuye muchísimo, hay muchas cositas que hay que desempolvar, ¿no? que hay que ir sacando tal vez, que más, pero de que contribuye, contribuye en forma muy positiva, yo ya no imagino Parezco, no soy millennial, pero yo ya no imagino el mundo sin las redes y sin la digitalidad. O sea, ya el comportamiento absolutamente millennial el mío. Muy de acuerdo, Ando. Eh, la verdad que sí contribuye muchísimo. Contribuye muchísimo principalmente en este tema de, de interactuar con, con personas de todo lado. Eso es lo, lo más increíble. En un, en un 2x3 podemos conectarnos con gente del otro lado del mundo. Y esto, esto creo que es lo más importante y bueno en ese sentido no principalmente y también eh, de repente dar a conocer a veces información que de pronto no se dan a conocer en los medios que es importante también para las sociedades como tal porque porque todos necesitamos eh, ser ser visibilizados desde cualquier parte del mundo entonces creo que eso ha, a eso ha ayudado mucho el tema el tema de las redes sociales creo que por mi lado eso es y para mí contribuye, aparte de tener las cosas negativas, pero en general contribuye muchísimo. Bueno, yo quiero decirles que si nos remontamos al siglo XVIII, más o menos, cuando empieza a aparecer ya el estilo de medios de comunicación, podríamos decirlo, obviamente con el periódico impreso, aunque antes ya existieran medios de comunicación, los medios de comunicación siempre han impactado nuestro comportamiento. Es decir, los medios de comunicación siempre han contribuido al bienestar general de la humanidad, de manera positiva o de manera negativa. Pero el medio de comunicación lo que hace efectivamente es eso, ¿cierto? Entregarnos una noticia que se está difundiendo. Entonces, el hecho de que sea bueno o malo, no radica en el medio de comunicación como tal, y estoy incluyendo a las redes sociales dentro de los medios de comunicación, sino lo que se ponga en ella. Entonces, yo quiero invitar a las marcas, porque no me voy a meter en la vida personal de los demás, pero a que desde las marcas, desde las empresas, hagamos un aporte al bienestar de la, de la humanidad, al bienestar mental porque a veces vemos tantas cosas en redes sociales que toca pagar e irnos a descansar. Sí. Y desde las empresas podemos hacer un bonito aporte. Estamos ahorita manejando una campaña con una empresa que mide la huella de carbono y tomamos una decisión de eje editorial. No hablar del caos ambiental, no hablar del riesgo inminente de que nuestro planeta se dañe y no nos permita seguir viviendo en él debido al daño que estamos haciendo en la huella de carbono. Todos los contenidos que hacemos son positivos, son de aporte. Entonces, da gusto ver el feed de Instagram, da gusto ver el timeline en Facebook porque te alimenta, te propone un mejor modo de vivir, te genera tranquilidad y te da herramientas de bienestar. Y desde todas las marcas podemos hacer eso. Podemos aportar a que tengamos un mundo mejor y que dé gusto entrar y ver cosas buenas y no ver tantas cosas malas que no es que estén pasando más, porque siempre han existido. Vivimos en un, en un mundo de voracidad desesperante por los recursos naturales. Entonces, es simplemente mirar la historia, es un mundo que nunca ha estado en paz. En este momento Latinoamérica arde en llamas, hay una revolución social desde hace ya varios años que se está cociendo desde el Río Grande hasta el Río de la Plata. Entonces, no, o nos concentramos en eso, o nos concentramos en construir bienestar y está en el poder de nosotros en decidirlo y en Creo hacerlo. Que sí. Creo que sí, es algo que también eh, de la misma forma podemos alinear, por ejemplo, el tema del, del COVID, lo que está ocurriendo, porque estamos cansados y aburridos de ver tanta mala información eh, que nos hace daño como personas, que no nos ayuda, que lógicamente... Dentro de las redes personales está muy bien que podamos apoyar y aportar a la gente que está sufriendo, pero desde las marcas podemos aportar con contenido que sea valioso y que ayude además a sobrellevar estos momentos malos para las personas. ¿Por qué no ayudar con contenido que de repente alimentación saludable, de repente hacer tutoriales o Facebook Lives con formas de meditación, qué sé yo. Se me ocurren cosas así que nos pueden ayudar en estos momentos difíciles y creo que ahí está el gran valor de aporte que podemos nosotros entregar como marcas. Creo que, eh, bueno, Anto, si sí, te, te dejo la palabra para que vayas finalizando y tenemos un comentario más y vamos cerrando. Gracias, Mika. Eh, en realidad, solamente eh, acotando lo que tú decías, tenemos tan... Tanto espacio para generar tantas cosas. Seamos parte de las soluciones, no de los problemas. O sea, la, los problemas los comparten todos, pues nosotros hagamos algo diferente. A mí me gusta en mis redes compartir cosas diferentes, que vayan hacia las soluciones, no a seguir recalcando el problema y el, eso ya lo han visto todos. Entonces, aprovechemos como personas el, el, el, el, las redes sociales para eso. Y como marcas, sumémonos a las cosas positivas. Creo que hay muchas, muchas maneras de hacerlo. Obviamente se nos queda mucho en el tintero porque podríamos quedarnos horas hablando de estos temas que tanto nos apasionan. Sin embargo, para mí ha sido realmente un placer compartir con con ustedes, compartir con Ramiro, con Micaela, definitivamente eh, personas que además de que quiero mucho, admiro muchísimo, respeto muchísimo su trayectoria y pues es un gusto siempre estar con, con grandes amigos en estos espacios. Y gracias a todos los que se han dado el tiempo para acompañarnos desde las redes. Igual, eh, un abrazo gigante. Anto, antes de que te termines de despedir, te pido que puedas eh, decirnos bien todas tus redes en todas las plataformas, ya que alguna persona por ahí estaba preguntando cuál es tu Instagram, por ejemplo. Entonces, te invito a compartirnos, por favor. Eh, en todo lado me buscan como Antonella Moura y ahí van a encontrar en Instagram, estoy como Antonella Moura Marketing, ahí simplemente es la variante, pero como Antonella Moura, eh, por suerte no hay muchas Antonelas Mouras, somos muy pocas, ¿no? Entonces, me encuentran en, en mi Facebook, Antonella Moura, igual, eh, Twitter es, eh, Twitter ya lo ha puesto Mika y Moura Antonella, así que arroba Moura Antonella, eh, LinkedIn Antonella Moura también, e Instagram Antonella Moura, así que facilito para identificarme. Igual yo les pongo ahorita en los comentarios, les pongo ahorita en los comentarios, ah, es que no tuve que conectarme del celular, me quedé sin internet. Me quedé ah. sin internet. Ok. Oh. Seguí Ramiro. <risa> bueno, muchísimas gracias Antonella, muchísimas gracias Micaela por permitirme celebrar con ustedes el Día Mundial de las Redes Sociales. Y a ustedes que están al otro lado de la pantalla, gracias por seguir haciendo de las redes sociales un lugar que podamos disfrutar usar y aprovechar para nuestras empresas y emprendimientos. Quiero agradecerle a Radio Misables por crear estos espacios y, e invitarlos a que RadioDigitalAmerica.com, nuestra radio aliada, está ahí permanentemente compartiendo contenido. Visítenos, como decimos por acá, para tener el gusto de atenderlos. Y me despido con un regalo especial, eh, uno de mis libros que tengo publicados y a la venta en Amazon, pero se lo quiero regalar a la audiencia, de, de Micaela de Radio Misablis y es el libro Whatsapp Business para Emprendedores es un manual, un documento paso a paso de cómo activar Whatsapp Business, una herramienta social para que le saquen provecho a sus emprendimientos. No se los voy a vender, se los voy a bravo. regalar en versión digital. ¿Qué tienen que hacer? Busquen arroba Ramiro en todas las redes sociales en la red social o la plataforma social que ustedes escojan, ahí me van a encontrar me escriben y con muchísimo gusto les doy el enlace para que lo puedan descargar. Solamente digan que son audiencia de Radio Misables que estuvieron celebrando el Día Mundial de las Redes Sociales y les estaré entregando este regalo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Sigan siendo exitosos y felices. Sonrían. Chao, chao. Gracias, gracias. Ramiro. Muchas no. gracias. Gracias a los dos por estar acá. Grandes amigos, grandes colegas. Eh, yo también los admiro mucho. Es un placer poder siempre conectarnos, además ser aliados en, en todo este mundo digital. Es, es realmente un honor para mí. Les agradezco mucho por su tiempo, por estar junto conmigo, por estar eh, presentes para el conversatorio de Radio Misablis. Eh, además, Ramiro es, es partner nuestro de la radio, así que un placer. Y bueno, un abrazo gigante, hasta la próxima. Muchas gracias a toda la gente que se ha conectado y ha estado con nosotros compartiendo este momento tan grato de celebrar el Día de las Redes Sociales. Un abrazote a los tres. Gracias, Mica. Gracias a las González. Ramiro, muchas gracias. Y hasta cualquier otra oportunidad. Gracias.